Hola señor Pavo, bienvenido a este vecindario, ya que vivimos en la misma casa, podemos ser amigos, si necesitas cualquier cosa solo llámame, mi nombre es Asin. Adoro muchas cosas en este tiempo del año, pero lo que más me gusta es comer Pavo el día de Acción de Gracias. Sadi, te necesitamos tu ayuda el señor Pavo, las personas el señor Pavo, las personas el Pavo, van a comérselo. Por supuesto que van a comérselo tonta, nosotros vamos a ayudarlos, hoy es el día de Acción de Gracias. Hasta la vista niñita malosa. Estás bien señor Pago, estoy de tu lado, tenemos que irnos de aquí. ¿En dónde está el pavo Sagi? ¿Qué hiciste con ese pobre pavo? ¿Qué hice con quién o el pavo? Así, se fue. Voy a ver qué hay en la tele. Sí, ahora iremos a washington para el informe presidencial del congreso de la unión no cambien oye Así que puedes tomarme por una tonta no sé lo que estás tratando que hacer tú no vas a poner una mano más de nuevo en ese pago Señor pavo, creo que te puedo cantarte una canción, así que toco la guitarra al acorde de sol, y así alzo la voz. Ja <risa> ja, estoy seguro que así no le está cantando al pavo, quiero comerme el pavo. Mira lo que hiciste Sally, me interrumpiste la canción que le canté a mi pavo. Ninguna niña le canta a un pavo entendiste, yo ni siquiera puedo esperar el día de acción de gracias, voy a matarla ahora mismo. Toma las llaves, tienes que irte, es tu oportunidad. Mal hecho Asin. Pensaste acerca de lo que nos van a hacer los sabios cuando descubran que dejaste que el pavo escapara, por cantar con reverberación nos vamos de aquí. te un poco más que Saji, no es un mal amigo después de todo, terminaré mi canción con mi eco alzado.